Concretez, concretos estructurales para tu construcción, producción y comercialización de hormigón premezclado. Confía en el mejor equipo, invirtiendo con seguridad, confianza y excelentes resultados. Hormigones para toda obra civil, alisados de pisos industriales, asesoría profesional continua. Concretex Concretos estructurales Para tu construcción Pifo, Avenida Interoceánica Y Calle María Teresa Velázquez Entrada a la Hacienda Chantac Teléfono 2382 427 Concretex Concretos estructurales